Los guerreros buscarán tomarse revancha en la apertura 2021 y para ello buscarán conformar una plantilla igual o mejor de competitiva que les permita seguir protagonizando. Después de haber mostrado un gran nivel en el pasado campeonato, uno de los objetivos de Guillermo Almada y los directivos del equipo de la comarca lagunera será mantener en lo posible a los principales futbolistas. Muchos de ellos jóvenes que fueron potenciados por el proyecto de la estratega y se convirtieron en una realidad. Aún así, Torreón también es fuente de ilusiones para grandes equipos equipos del Balón Piasteca que quieren hacerse con sus jugadores. Bajas de Santos Laguna, Bexiel Hernández, luego de haber llegado para el Guardianes Clausura 2021, Los Guerreros ya despidieron al defensa que se marcha al Querétaro cedido a préstamo desde el Club Tijuana, dueño de su carta. Adrián Lozano, Los Guerreros hicieron oficial la salida de Adrián Lozano, formado en las fuerzas básicas, que seguirá en la Liga MX jugando para Atlético de San Luis en calidad de préstamo. Altas, Alessio da Cruz. Este viernes Santos Laguna informó por medio de un comunicado que el atacante holandés Alessio da Cruz es oficialmente su nuevo refuerzo para la apertura 2021. El jugador europeo viene procedente del Parma de la Serie A de Italia. Alessio jugó 22 partidos en la última temporada logrando conseguir cuatro goles. Su llegada pretende reforzar la zona alta del equipo de Torreón, quien viene de perder una final ante Cruz Azul en el certamen pasado. Rumores de altas. Juan Ramírez, en la búsqueda de caras nuevas para la apertura 2021 en la comarca Laguna habrían apuntado al Colo Ramírez, delantero del Liverpool de Uruguay, quien sería pretendido por varios clubes de Sudamérica. Rumores de bajas. Fernando Gorriarán. De acuerdo a información de Récord, Santiago Solari, entrenador del Club América, posó su atención en la figura uruguaya de Santos Laguna. El estratega argentino habría quedado encantado con el nivel del centrocampista y la directiva de Coapa ya habría realizado consultas. También habría apuntado hacia él la directiva de Tigres. Gorriarán ya declaró que hay muchas chances de salir. Tras la Copa América. Santiago Muñoz, de acuerdo a información de Fox Sports, el delantero tiene desde hace tiempo una oferta desde Europa, pero el club no estaría dispuesto a entrar en negociaciones y solo liberaría al jugador con el pago total de la cláusula. La otra opción para el futbolista es mantenerse con el acuerdo actual para salir libre dentro de un año. Mateus Doria, de acuerdo a diversas fuentes, el destacado defensa guerrero sería del gusto de Robert Dante Siboldi, entrenador de Cholos y la directiva tijuanense haría el intento por quedarse con él, Carlos Sorrantia. De acuerdo a diversos medios de Torreón, el mexicano que disputó varios partidos en el Guardianes Clausura 2021 estaría cerca de pasar a Mazatlán.